¡Gracias! Mm -hmm.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 una agencia dedicada a brindar soluciones innovadoras de la mano con los videojuegos, ex copresidente, co-chair de la IGDA Perú y coorganizador organizador del Global Game Jam en Lima. Eh, es evangelizador del potencial de los videojuegos y experiencias interactivas como medio de comunicación artístico y de expresión personal, así como eh, una herramienta poderosa en áreas como la educación, la salud y el desarrollo de habilidades bachiller en ciencias de la computación de la OPC, especializado en software de entretenimiento, más de seis años diseñando y desarrollando experiencias interactivas y más de cinco años de experiencia docente dictando cursos relacionados con el diseño y desarrollo de videojuegos. Además, quiero indicarles que al finalizar el webinar eh, habrá una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de la presentación.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 Por la invitación. Eh, voy a proceder a, a compartir la pantalla. ¿Me confirman si la ven, por favor? Sí, se lo haré sí, visualizar. Ok, perfecto. Bien, entonces, bueno, como mencionaba, mi nombre es John Li y soy bachiller, bachiller en Computer Science, eh, de aquí, del UPC. Eh, vengo creando experiencias interactivas hace ya mucho tiempo y vengo enseñando a crear experiencias interactivas también hace ya mucho tiempo. Eh, es por eso que decidí crear una, mi propia agencia, Skillmaster, que es una agencia eh, de consultorías y, y soluciones que tienen que ver con eh, el uso de los videojuegos en diferentes áreas. Y justamente eh, por eso estamos aquí también. Hoy vamos a hablar de ¿En qué momento dejamos de jugar para sentarnos a aprender? Este concepto tiene que ver con que eh, el juego y la educación son cosas que en el mundo actual no se ven de la mano, pero que desde hace mucho tiempo sí lo son. ¿No? Tendríamos que pensar, a, a, a pensar en, por ejemplo, cómo aprendimos a montar una bicicleta. No sé si alguno de ustedes... Recuerda cómo aprendió a montar una bicicleta, eh, pero si es que nos, nos vamos a, a nuestros recuerdos de niño, ¿no? Nosotros aprendimos a montar una bicicleta tal vez leyendo acerca de cómo montar bicicletas, o escuchando acerca de cómo se montan bicicletas, o tal vez viendo a otra persona montar bicicletas. ¿Ustedes recuerdan cómo aprendieron a montar bicicletas? Yo creo que todos aprendimos, aprendimos haciendo, ¿cierto? ¿No? Cayéndonos, probablemente golpeándonos las rodillas, probablemente eh, equivocándonos en el camino, ¿cierto? Sin embargo, mucho de nuestro tiempo en las aulas, en este sistema educativo, está dedicado a leer, escuchar y ver actividades que son totalmente pasivas, que son totalmente eh, contrarias a lo que uno pensaría que es la actividad más importante para aprender, que es hacer. Y yo sé, yo sé que hay, hay clases eh, que tienen laboratorios, y tienen clases prácticas, y tienen, y tienen exámenes, pero sean honestos, docentes, el 90% del tiempo de las aulas el 90% del tiempo de la experiencia académica de un alumno es leer, escuchar y ver. ¿Ok? Entonces, justamente, hablando acerca de los videojuegos, y eso es algo con lo que yo siempre empiezo, eh, cuando empezamos a hablar acerca de diseño de videojuegos con, con los alumnos más chiquitos, los primeros ciclos, yo, yo les digo, chicos, ¿cuáles son las ventajas que tienen los videojuegos sobre otras industrias? ¿Cuál es la diferencia? En la... ¿Cuál es el factor por el cual yo elijo jugar videojuegos a hacer cualquier otra actividad de entretenimiento? ¿Ustedes saben cuál es el factor más importante, el factor diferenciador de un videojuego versus otras industrias de entretenimiento? Es principalmente la interactividad. Un videojuego es interactivo. ¿Qué significa que sea interactivo? Significa que eh, necesita de acciones. Necesita que alguien haga algo dentro de... para poder seguir avanzando. Siempre pongo este ejemplo. Eh, ¿Qué pasa si yo pongo una película en una sala de cine vacía? Y le pongo play a la película. ¿Quién me dice? Muy, muy rápidamente. ¿Qué pasa si yo, le, si yo le doy play a la película en una sala vacía? Nadie la ve. Correcto. La película inicia, termina. no ¿Cuántas personas vieron esa experiencia? ¿Cuántas, cuántas personas eh, fueron tocadas por esa historia? ¿No es cierto? Ninguna. Ahora... Por el contrario, ¿qué pasa si yo dejo un videojuego en una sala de cine vacía? O en, un, o en una televisión, ¿no? ¿Qué pasa si yo dejo un videojuego en una sala vacía? El videojuego se queda, no avanza. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está esperando. ¿Está esperando qué cosa? Está esperando a un jugador. ¿Está esperando a qué? A que alguien haga algo. Está esperando a que alguien interactúe con él. Correcto. Entonces, esa es la principal diferencia. ¿De acuerdo? Los videojuegos no son actividades pasivas. Los videojuegos son actividades interactivas. Y esa interacción nos lleva a muchísimas cosas. Y ahí hay un potencial enorme acerca de los videojuegos. ¿Ok? No se olviden de esto: los videojuegos son interactivos, porque vamos a volver a tocar esto más adelante. Ahora. Regresando al tema del de aprendizaje. El juego y el aprendizaje son inherentes. Son inherentes no porque nosotros lo hayamos, lo hayamos querido así. Son inherentes por biología. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hace un niño? Juega. ¿Qué es lo primero que hace un cachorro? ¿Qué es lo primero que hacen los animales cuando están en la naturaleza? Juegan. Se sientan a estudiar, se ponen a leer... No, no es cierto. ¿Qué hacen? Juegan. ¿no? Cuando nosotros hablamos de un nido y hablamos que a, a, a, mi, a mi niño le están enseñando, ¿qué, ¿qué queremos decir con que le están enseñando? Lo están haciendo jugar, ¿no es cierto? Pero eso en algún momento cambia. Porque de, de pasar a que lo están en, le están enseñando a través del juego, llega un momento en que al niño se le sienta en un salón de clases y se le pone un libro enfrente y se le empieza a hablar como si el niño no hubiera estado aprendiendo todo este tiempo antes. Y ahora esta es la nueva forma de aprender. ¿no? Y cada vez nos ponen en salones más grandes y más grandes y más grandes y nos dan más contenido y más información y más lecturas. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿no? ¿En qué momento el juego dej dejó de ser suficiente? como para necesitar eh, inyectar conocimiento de otra, de otra forma a la persona. Ahora, para saber el por qué el juego es inherente a, a, las, al, a la enseñanza, tenemos que ver un poquito de por qué jugamos. ¿no? De niños jugamos obviamente por curiosidad, jugamos para saber ¿Sí? El juego le permite al niño procesar emocionalmente eventos que pueden ser favorables o desfavorables, imitar eh, acciones que hacen los adultos, eh, practicar sus, sus actividades motoras y aprender acerca de qué pasa ¿no? cuando hago X o Y. Y ese qué pasa cuando o, X o Y no es realmente el aprendizaje que a todos nos gustaría tener, ¿no? Porque al final todo, todo se deriva de eso, ¿no? todo se deriva de, se deriva de, cuando yo hago algo pasa esto, ¿no? Y esas son las reglas que nosotros seguimos y esas son las fórmulas que nosotros escribimos. Ahora, según las investigaciones, hay cuatro tipos de juegos con los que los niños, los niños pequeños, se benefician, ¿no? Y estos tipos de juegos son parte de la naturaleza del niño, ¿sí? Vienen dentro de su ADN, nadie les enseña a hacer estas cosas. Tú no entrenas a un niño para que juegue, ¿sí? Y esos son juegos con objetos que le permiten al, al, a la persona explorar los objetos, explorar sus formas, explorar sus propiedades, ¿no? Si esto está mojado, si esto es esponjoso, si esto es duro, ¿no? Y también ver los diferentes tipos de uso que tienen estos objetos. Número dos, juego de, de actuar o simular. Le permite al niño ponerse en diferentes roles, experimentar con diferentes roles sociales, experimentar con la interacción de otros niños en esta fantasía. El juego físico, obviamente, ¿no? Las chapadas, las escondidas. ¿no? Le permite conocerse, le permite conocer sus límites físicos, le permite eh, conocer sus actividades motoras, etcétera, etcétera. Y el juego guiado, que ya es cuando un niño está jugando algo que tiene una cierta cantidad de reglas o normas dentro. ¿sí? Esto le permite al niño empezar a desarrollar esta, esta sensación de, de estar bajo un sistema, de seguir ciertas normas y de jugar dentro de los parámetros que se le, que se le ponen, y sacar el máximo provecho de ellos. Estas cosas no son entrenadas, no son enseñadas en los colegios, son naturales, suceden dentro de la vida del niño. ¿Okay? Y luego empezamos ya a crecer, y empezamos a, a tener este nuevo entendimiento de, de la enseñanza, cómo siéntate aquí y escucha. ¿Sí? Y hay una frase que a mí me encanta de Henry Jenkins, que es un diseñador de videojuegos también, que dice lo peor que puede decir un niño de su tarea es que es demasiado difícil. Lo peor que puede decir un niño de un videojuego es que es demasiado fácil. ¿No les gustaría a ustedes que los alumnos entren al aula y digan oye, esto es demasiado fácil? Profe, esto es demasiado fácil. Qué aburrido. ¿Por qué? Porque cuando un juego es, es muy fácil Tú no dices, uy, qué chévere, el juego es fácil, ¿no? Qué, qué suerte que me tocó un juego fácil. No, tú dices, qué aburrido. ¿Por qué un jugador dice qué aburrido es un juego fácil? Porque el jugador que está esperando. ¿Qué es lo que espera un jugador cuando agarra un control? El reto no es cierto. Dificultades. Espera. espera que se le necesite a él para resolver algo. Esa es la mentalidad con la que un jugador afronta un juego. El jugador afronta un juego con, oye, algo no está bien y probablemente sea yo el que tenga que resolverlo. Oye, yo soy elegido para salvar el mundo. Yo soy la pieza que le falta a este mundo para poder regresar a su hábitat natural. Yo soy aquel que puede destruir al monstruo. Yo. Y aceptan ese reto. ¿A quién no le gustaría que sus alumnos ingresen? al salón de clases, esperando ser ellos los elegidos para resolver el reto. ¿No? Es algo que los videojuegos tienen innato, porque el videojuego siempre es un reto. El videojuego siempre te pone en la posición de, esto no va a ser fácil y tú vas a tener que arreglarlo. ¿No? ¿Por qué no podemos poner a, a nuestros alumnos en esa posición, en un salón de clase, con temas que tienen que ver con su educación? ¿Por qué? Porque no lo estamos tratando. No estamos tratando los temas como deberíamos tratarlos. ¿sí? Porque el juego sí sabe cómo hacerlo. Entonces, regresando a por qué jugamos. Vamos a, vamos a definir muy rápidamente, muy rápidamente, qué es un juego. Y luego vamos a ver por qué jugamos a nivel ya adulto. ¿Ok? Voy a pasarme todo esto. Para no pasarme del tiempo. Solamente tienen que saber que un juego es un desafío que se convierte en un conflicto, ¿okay? Un desafío es cuando yo estoy jugando con un propósito. Un conflicto es cuando este propósito solo me involucra, no me involucra solamente a mí, sino involucra a más personas, ¿de acuerdo? Y un juego es cuando este conflicto que involucra a más personas, estas personas pueden modificar el outcome del resultado entre ellas, ¿de acuerdo? El otro lado es competencia. Una competencia es cuando yo no puedo modificar el resultado del, del, de mi compañero, del competidor, ¿no? Por ejemplo, una carrera. En una carrera yo no puedo modificar el resultado de, de la otra persona. Yo dependo de mi resultado. En un juego no. En un juego yo puedo modificar el resultado de la otra persona. ¿Sí? Entonces, si, no, si nos ponemos a pensar acerca de esto, la vida es un juego. Porque la vida... Es un conflicto que involucra diversas personas en las cuales yo puedo modificar el outcome y los resultados de las otras personas y ellos pueden modificar el resultado de las cosas que me pasan a mí. ¿Qué pasa entonces con, con, con los juegos? ¿Por qué son, mucha gente prefiere los juegos antes que la vida real? Porque los juegos son muy buenos haciendo algo, teniendo objetivos claros, rápidos y fáciles de alcanzar. Yo sé que la persona del otro lado no tiene el mismo color de uniforme que yo, por lo tanto, no es de mi equipo. Yo sé a dónde tengo que meter gol. Yo sé qué pasa cuando me meten gol. Sé las reglas de juego. La vida no, la vida es un poco más compleja. A veces no sabemos cuando tomamos las decisiones correctas. ¿De acuerdo? Y hay algo muy, muy, muy, muy importante en los videojuegos que la vida no tiene y que el sistema educativo tampoco tiene. Y es el feedback. El juego es un ambiente perfecto de exploración. Porque nos permite saber claramente cuándo lo estamos haciendo bien, cuándo lo estamos haciendo mal y por qué. Y sabemos que fallar no es el fin del mundo. Sabemos que siempre podemos jugar de nuevo. Siempre podemos tener una vida más. Pero regresando y sabiendo y conociendo que hicimos bien o que hicimos mal. Esto no lo tiene la vida. Tú no sabes cuando tomas una buena decisión o una mala decisión hasta... Probablemente mucho tiempo después. Eh, y tampoco lo tiene la, la educación. Tú no sabes si hiciste bien o hiciste mal un problema hasta mucho tiempo después. ¿De acuerdo? Entonces, aprendamos de los juegos. Cojamos esa información. Y demos feedback rápido a los chicos porque los juegos saben cómo hacerlo. ¿Ok? Ahora, estos chicos que son jugadores, pasan muchísimo tiempo jugando. ¿sí? Y eso, como yo como desarrollador de videojuegos, lo, lo puedo, y como jugador también lo puedo confirmar. Se pasa mucho tiempo en los videojuegos. ¿Y qué pasa cuando le dedicamos mucho tiempo a un videojuego? O bueno, a cualquier actividad. ¿Qué pasa si yo me pongo a tocar guitarra tres horas diarias durante un año? ¿Qué va a pasar con mi habilidad? Voy a mejorar, no es cierto. Y probablemente de acá a cinco años sea un experto. ¿no? Entonces, estamos hablando de que la práctica hace al maestro. Y tenemos chicos que juegan muchísimo tiempo y por muchas horas. Deben ser buenos en algo, ¿no es cierto? Deben haber desarrollado algo en todo ese tiempo. Entonces... Nuestros jugadores son expertos, son muy buenos, pero ¿en qué? ¿En qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que desarrollan los juegos? Yo les voy a contar. ¿Conocen esta tabla? Es la tabla periódica de los elementos, ¿no es cierto? Todo el mundo, lo, todo el mundo lo, lo ha visto, lo hemos visto en el colegio. Aquellos que sean tal vez de, de carreras un poco más de química también la, la han visto en, en la universidad, ¿no? pero muy pocos sabemos la tabla de memoria, ¿no? O sea, hay un montón de letras y un montón de datos y un montón de pesos que son muy complicados de aprender y para aprender esto yo probablemente tenga que memorizarlo, ¿cierto? Y tenga que ir uno por uno y tenga que empezar de nuevo y de nuevo y de nuevo hasta que pueda memorizarlo. Muy pocos chicos saben esta tabla de memoria. Y nosotros tam también. Ahora, ustedes saben cuál es esta tabla. Esta tabla es la tabla de eh, ventajas y desventajas de los tipos de Pokémon. Tienes 18 tipos de Pokémon versus 18 tipos de Pokémon. Y hay chicos que se saben esta tabla como la palma de su mano. Ni siquiera necesitan verla. Y se la saben por qué. Porque la vienen utilizando hace años. Los jugadores son muy buenos. Muy buenos reteniendo información y, y consumiendo data, porque los juegos son data. Las vidas, los puntos, las estrellas, la cantidad de saltos, la cantidad de movimientos, tu energía. Todo es data en los videojuegos. Y los chicos son muy buenos reteniendo información. Solo que son muy buenos reteniendo información que a ellos les, se les hace útil, se les hace importante. Y obviamente la forma en la que te enseña Pokémon estas interacciones no es a través de la tabla. No es cierto. Esta es una pantalla de eh, World of Warcraft. Y les aseguro que el jugador de World of Warcraft sabe exactamente qué está pasando en esta pantalla. Sabe exactamente qué significan cada uno de esos números, cada uno de esos íconos, qué hace cada uno de esos poderes. Es una cantidad de conocimiento enorme la que pueden eh, procesar los jugadores. Y están entrenados para eso. Están entrenados como si, como si su vida dependiera de ello. Tienen la capacidad... Y, y esto, esto supera cualquier cantidad de información que podemos ver en una, en una clase o incluso en un ciclo. ¿Sí? Entonces son muy buenos consumiendo eh, y procesando información de manera rápida, tomando decisiones en segundos. ¿Sí? Eh, se dice que, que los jugadores de videojuegos tienen cuatro superpoderes. Blissful, blissful Productivity, son, son, eh, siempre tratan de ser lo más productivos posible. Si ellos tienen 100 monedas de oro, van a poder... Van a sacarle el jugo a esas 100 monedas de oro. No las van a usar porque sí. Y van a encontrar formas de que en el camino a gastar esas monedas de oro van a conseguir más monedas de oro. Y van a buscar el mejor camino dentro del mapa para conseguir más monedas mientras van a la tienda. Son muy, muy, muy productivos. Urgent Optimism, Optimismo urgente. Ellos quieren resolver el problema ya. Ellos no... No entran al juego diciendo uy, tal vez hoy no lo haga. No, no, ellos entran al juego con esas ganas de solucionar las cosas. Ya en este momento. Tienden a tener un, un, muy, una muy buena fábrica social. Les gusta eh, tener comunidades. Les gusta compartir conocimiento. Les gusta trabajar en equipo. Porque eso hace que el mundo se sienta más grande, se sienta más real. Y por último tienen un, una búsqueda de, de un significado épico. Ellos quieren ser importantes para la aventura. Y buscan siempre que sus acciones sean, eh, sean importantes para, la, para el problema. Buscan siempre ser los que resuelvan las cosas de esa manera épica. ¿Okay? Entonces, docentes, no le tengan miedo a los videojuegos. Los videojuegos son una de las mejores herramientas que ustedes pueden tener. ¿sí? Hablando de videojuegos, hay videojuegos que son videojuegos educativos, por supuesto que sí. Hay videojuegos que enseñan temas dentro del videojuego que tienen que ver con eh, ciertos temas educativos y que para tú poder pasar el videojuego tienes que poder comprender la información del tema. ¿Sí? Eh, para aquellos que quieran saber un poco más acerca de eso, eso se llaman eh, serious games, juegos serios. Los serious games son una rama del desarrollo de videojuegos en el que el propósito de ese juego no es el entretenimiento. Puede ser el dar luz a un problema. ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer un serious game acerca de eh, la hambruna en tal país, o la guerra con Ucrania. Y yo puedo dar un mensaje a través de mi juego, porque los juegos son medios de comunicación, así como son herramientas. ¿no? También puedo hacer un juego que enseñe a niños a aprender acerca de eh, inglés. O puedo eh, hacer un juego que enseñe a jóvenes a programar. ¿no? Entonces, eh, los juegos son herramientas toda esta rama que les estoy hablando son serious games pero yo, le, yo les voy a mostrar un par de casos que son mucho más prácticos ¿de acuerdo? Eh, y son mis casos, los casos de mi vida yo recuerdo que eh, en el colegio tuve un gran profesor de, de historia y geografía y mi profesor nos contaba acerca de la segunda guerra mundial que era un tema que a mí y a, y a mis compañeros nos gustaba mucho eh, y, y hablábamos y conversábamos en clase acerca de la Segunda Guerra Mundial. Pero en realidad, muy aparte de, de lo bueno que era mi profesor contándome y haciéndome poner en el contexto de toda esta guerra, yo llegaba a mi casa y recuerdo que me llamaba mi amigo, mi amigo Orlando, y me decía, Chino, entra, vamos a jugar Call of Duty. Y yo... ¿no? en ese tiempo todavía se usaban los teléfonos de casa no teníamos celular y las computadoras eran bastante nuevas le decía ok, ya, ahí entro y entrábamos a jugar Call of Duty y justamente el Call of Duty que estábamos jugando era cerca de la Segunda Guerra Mundial y éramos dos soldados dentro de la Segunda Guerra Mundial y mientras jugábamos recordábamos las clases del profe y nos decíamos ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de este momento? ¿no? ¿te acuerdas de este, la batalla de Stalingrado que está aquí arriba o, oye, este es el desembarco de Normandía nos toca jugar el desembarco de Normandía ¿te acuerdas cuando hablábamos del desembarco de Normandía? claro que sí pero una cosa es recordarlo en un salón de clases y otra cosa es recordarlo junto a mi amigo Orlando estando en, en el desembarco de Normandía estando en la batalla de Stalingrado recordando cómo el frío y, y, y como todas las penurias que pasábamos dentro del juego es una forma mucho más potente de poder aprender. ¿Por qué? Porque yo no solo lo escuché, lo viví. Y lo viví gracias a que existía este juego. Ahora, el juego de por sí no me va a enseñar. De hecho, sí me puede enseñar ciertas cosas. no A lo que voy es, el juego, puesto en contexto, gracias a un buen profesor, puede hacer maravillas. Y ustedes no saben la cantidad de juegos con contenido histórico, eh, con contenido de lo que sea que sea su curso. Ustedes busquen y va a haber un juego acerca de eso. No les digo que en vez de dar la clase pongan el juego, pero usen el juego como herramienta. Usen el juego. En vez de mostrar un video, usen el juego. En vez de mostrar una imagen, usen el juego. Es mucho más potente. ¿Por qué? Nuevamente, los juegos que son interactivos Los otros medios que son pasivos. Y el juego interactivo necesita ¿quién? El jugador. El jugador se siente necesitado y siente una conexión con el juego porque es él el que está haciendo avanzar la historia. Una más. ¿Se acuerdan ustedes de eh, la tragedia del incendio ¿no? de Notre Dame en Francia? ¿no? Una de las estructuras más hermosas del mundo. Eh, en llamas y la humanidad pensó que esta estructura se había perdido para siempre ¿no? adivinen ¿quién tenía una réplica exacta un modelo 3D preciso al milímetro de Notre Dame? Assassin's Creed Assassin's Creed es un juego que tiene, muchas, tiene muchos, ya, muchos juegos bajo su nombre, ¿no? y que pasa en diferentes ciudades, de tanto de Italia como de Francia, como de, como de diferentes eh, países de, de Europa. Y hay uno, curiosamente, que se da en Francia. Y hay uno, curiosamente, cuyo, eh, cuyo gameplay se encuentra donde se encuentra Notre Dame. Y Notre Dame es un espacio totalmente jugable en ese juego. Tú puedes ingresar a Notre Dame. Puedes subir hasta la punta de la cúpula de aquí. Con tu personaje. ¿Qué pasó? Ubisoft, la desarrolladora, donó su modelo 3D para la reconstrucción de Notre Dame. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Los profesores de historia empezaron a utilizar el juego... Para mostrar no te dan por dentro. Los profesores de arquitectura empezaron a utilizar el juego para enseñar acerca de cómo estaba construida. Se dieron cuenta de que había un, un recurso que estaba ahí. Estaba frente a sus ojos y nunca lo habían utilizado. Porque nunca se les había cruzado por su mente. Oye, esa estructura puede que dentro de, de 10, 20 años ya no exista, no esté ahí. Pero el juego existe, sigue ahí y es una forma mucho más práctica también si me preguntan no no todo el mundo puede viajar a, a Francia pero todo el mundo puede bajarse o, o comprar casa inscrita y, y entrar a Notre Dame no entonces estas son solo algunas de las situaciones en que los juegos son armas poderosas aliados enormes para la educación. No, no tenemos que sentarnos a consumir eh, pasivamente todo. Conviertan a los alumnos en parte de la acción, en parte de, de la aventura que es aprender lo que están enseñando. Eh, así como estos juegos, hay muchos otros casos, tantos que no me daría para, para mostrarlos todos. Juegos en los que los niños, mientras tienen su, quimio, su quimioterapia, ¿no? están jugando en realidad virtual y no están sintiendo el dolor de la quimioterapia. Eh, juegos en los que los, los médicos utilizan eh, eh, entornos virtuales para curar fobias. Juegos en los que puedes tratar temas eh, sociales, temas culturales, temas de salud mental. ¿Sí? Busquen y van a encontrar juegos acerca de lo que quiera que, que sea que estén enseñando. Ahora, ¿cómo aplico esto? ¿Cómo es que yo puedo utilizarlos de manera práctica en mi clase? Les voy a dar unos pequeños tips para que ustedes puedan empezar a utilizar los videojuegos. Eh, y para eso tienen que pensar como un diseñador de juegos. Tienen que pensar como que los participantes no son alumnos, son jugadores. ¿Y qué hacen los jugadores? Los jugadores no se sientan y ven, escuchan y leen. Los jugadores juegan, participan. Los jugadores son el centro del juego. El juego está diseñado para ellos. Para que se diviertan, para que la pasen bien. Los jugadores tienen un nivel de autonomía y control. Los jugadores son capaces de cambiar la historia de, de, del, del, del sistema. O sea, son capaces de ganar, así como son capaces de perder. Y si un jugador pierde, no va a decir no sé. Cuando un jugador pierde, dice me equivoqué. Cuando un jugador pierde, dice yo no lo hice bien, porque las reglas estaban claras de cómo esto se ganaba. Y no lo logré. Pero lo voy a intentar de nuevo. ¿No? Es muy diferente de cuando alguien jala y dice, ah, no, no sabía. ¿No? O el profe nunca explicó. Cuando juegas no tienes esa opción del profe nunca explicó. Porque el juego te dio la responsabilidad a ti de que tú aprendas y ejecutes. ¿Sí? Es hacer. Entonces nosotros como diseñadores de este sistema tenemos que empezar a hacer que los jugadores jueguen. La parte más, más complicada es que los jugadores acepten las reglas del juego, ¿no es cierto? Porque si, si yo entro a un campo de fútbol y cojo la pelota con la mano y digo, no, yo, yo no estoy jugando, no entonces arruino todo el juego. Entonces una de las cosas más complicadas es hacer que los jugadores acepten las reglas del juego. Y la otra es que sigan jugando hasta terminarlo. Y para eso tienen que ver ustedes los, a los juegos como experiencias. Los juegos no son cómo llego del punto A al punto B, sino es por qué retos, por qué caminos, por qué peripecias yo tengo que pasar para llegar del punto A al punto B. El juego es la experiencia, no es la meta. ¿Sí? Si yo que el camino sea interesante, la meta no importa. Voy a poner un caso muy práctico ya para terminar de algo... Que, que yo implementé, obviamente en una pequeña escala, porque ustedes saben que para implementar esos sistemas a gran escala, ¿qué necesitamos pedir? Permiso, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un caso, tenemos que subirlo, y probablemente eh, sea, sea un, un tema bastante tardado. Pero los aliento a que lo intenten, inténtenlo en salones selectos, inténtenlo en pequeños grupos, y luego vayan escalando. Yo creo un sistema, un sistema muy, muy, muy simple, de los más simples que puedes encontrar, ¿de acuerdo? Eh, para poder calificar a los alumnos en un curso. Y estos alumnos obviamente van a jugar con el sistema. Lo que no saben es que del sistema yo estoy sacando data que luego voy a transferir y voy a transformar en sus calificaciones. Pero los alumnos no tienen conexión directa con sus calificaciones. Los alumnos tienen conexión solo con el sistema el sistema va a decidir cuál es su calificación. ¿Cómo hice eso? Cambié el contexto. Antes daba tareas. Ahora doy puntaje por, por realizar acciones. Antes el que, te, el que terminaba la tarea tenía mejor calificación. Ahora no. Ahora te doy experiencia para que Tú subas de nivel y estas misiones, estos tasks, estos quests. Te van a dar puntos de experiencia y mientras más puntos de experiencia tengas, más nivel vas a tener y mientras más nivel vas a tener, mejor calificación vas a tener. No es lo mismo. No es el que termina bien todas las asignaciones, todas las asignaciones tiene mejor calificación. Es lo mismo. Estoy cambiando algo del sistema regular. Para adentro, para el sistema, no. Para el profesor no, pero para ellos sí, porque ellos no están ganando calificación, ellos están ganando puntos de experiencia y estos puntos de experiencia los están haciendo subir de nivel. Esto es lo que ellos ven, esto es lo que yo veo. ¿No? ¿A quién no le ha pasado que cuando llega el final del ciclo, les dicen, profe, un trabajito extra, pues, profe, para subir mi promedio. Profe, permítame hacer algo extra para yo poder mejorar mi calificación en vez de que ellos vengan a pedirme trabajos extra al final del ciclo, yo les digo, cada vez que tú me traes un trabajo extra, adicional, a lo que yo he pedido durante todo el ciclo, te voy a dar una cantidad de monedas. Estas monedas tú las vas a poder gastar en un menú que yo te voy a dar. Este menú eh, tiene dentro de opciones como asesorías personalizadas, eh, intentos, nuevos intentos en, en, en, en tareas, tiene este eh, alargamiento de plazos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ellos al final del ciclo me pidan trabajos extra, ya no me pueden pedir trabajos extra. Porque ellos han podido hacer trabajos extra durante todo el ciclo. Y aquellos que hicieron trabajos extra han ganado monedas y han utilizado esa ventaja que les ha dado sus trabajos extras como ellos han querido. Recuerdan, autonomía y control, el jugador juega. Entonces ellos han utilizado su trabajo extra, su esfuerzo adicional como ellos mejor han decidido. Si ellos han decidido que tener una asesoría con el profesor es la mejor manera de gastar su esfuerzo, lo han gastado así. Si ellos creen que han necesitado una extensión de plazo en una tarea, lo han gastado así. Entonces, al final del ciclo, nadie te puede pedir trabajos extra, porque el trabajo, la opción de hacer trabajos extra ya estaba. Y va a pasar que hay muchos que van a, a pedir, o no, bueno, van, a, van a, a querer hacer trabajos extra, y los van a hacer durante la clase y no los van a utilizar, porque haciendo esos trabajos extra van a aprender también que no lo van a necesitar al final y se van a quedar con sus monedas. ¿Sí? Entonces, cambiamos el contexto. Utilicen los videojuegos a su favor. ¿sí? Son su mejor aliado. Eh, eso ha sido todo. Muchas gracias. Cualquier cosa, cualquier consulta que, que, que necesiten, escríbanme a mi correo, eh, busquen mi LinkedIn, eh, agréguenme y podemos conversar. Como les comento, tengo una, una agencia, una consultora que da soluciones. Eh, pero yo también soy docente si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren tal vez aprender acerca de esto, quieren, quieren tener mentorías conmigo acerca de cómo utilizar esto, eh, o tienen algún conocido que quiera saber acerca de desarrollo de videojuegos, eh, escríbanme y podemos conversar acerca de, de cómo puedo ayudarlos. Eh, nah, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, John. Eh, muy interesante en realidad la charla que nos has podido brindar y la información que has compartido con nosotros. Antes de ir a la ronda de preguntas, primero vamos a pasar eh, la siguiente encuesta para los docentes que son de UPC. Les pedimos que la respondan para poder considerar las horas de capacitación, de acuerdo. Eh, y mientras pueden ir desarrollando la encuesta, eh, pueden ir eh, realizando sus con sus preguntas eh, mediante el chat, de acuerdo. Vamos a darles unos minutitos para que completen eh, la encuesta. Y vayan también eh, pensando sus preguntas. Unos pueden ir levantando la mano eh, o también pueden hacer su pregunta mediante el chat. Ok, voy a finalizar con la encuesta. Les agradezco a todos por su participación. Eh, así que empecemos con la ronda de preguntas. Eh, a ver, Gonzalo nos indica. Eh, ¿Es posible usar juegos en el celular para activar clases? ¿Hay alguna experiencia? Eh... ¿Posible uh, usar juegos de celular? Sí, por supuesto. Por supuesto hay, hay, de hecho, para una clase yo creo que es, es una de las opciones más cómodas. ¿no? Eh, depende mucho de, de cuál es el tema que se quiere tratar. Eh, buscar el juego adecuado no que, que o toque ese tema o este, sea parte de, de la forma de jugar no ese tema. Pero sí, sí los juegos de celular están, están dentro de de las herramientas que tenemos. ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más se anima a hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda adicional? También pueden levantar su mano, y se les puede habilitar el micrófono. Yo tengo una, una pregunta, John. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia eh, más, digamos, eh, retadora para ti con respecto a gamificar quizás, no sé, algún curso o algún videojuego al momento de diseñar? ¿Cuál, es, cuál ha sido tu experiencia más retadora? Eh, bueno, actualmente gamificar cursos enteros es, es un poco complicado, eh, de hecho la, el, el reto viene más por parte de, del sistema como tal, ¿no? Que muchas veces no permite o, o, no, o pone trabas para, para que esto se aplique, porque obviamente es un enfoque totalmente diferente a lo, a lo que se hace usualmente en un salón de clases, ¿no?